Buenas tardes, gracias por asistir con nosotros a esta manifestación. Hace unos días, en la anterior manifestación, le dedicábamos la misma a la dirección. Hoy han tomado nota y han abandonado la fábrica antes de que llegásemos hasta aquí. Pero nos viene muy bien, porque así no podemos dedicar esta manifestación a los compañeros y compañeras que de un lado más secundario pero igual deficiente que los que estamos aquí abajo están secundando la huelga ¡Muchas gracias a los compañeros de la Después de cinco semanas con la huelga Aquí continuamos, unidos, comité y plantilla, plantilla y comité, las dos plantas de producción paradas, vamos a seguir, no podemos bajar los brazos. A vamos a un manifiesto y vamos a dar esta manifestación, que seguro que estamos deseando quitarnos la ropa del agua que nos encima. aún así, no nos van a parar. Muchas gracias, Torre Lorego. ¡Muchas gracias, Paipario! Muy buenas tardes. Llevamos ya 34 días de huelga, con frío. Lluvia, y lo peor de todo, viendo cómo esta dirección prefiere dejar de lado a la mayoría, a la mayoría de las personas tra trabajadoras de ASPLA y, no, y quieren sentarse a negociar en serio. Lo hemos dicho otras veces, pero hoy tenemos que recordarlo y gritarlo aún más fuerte. Compañeros y compañeras, hay que aguantar, hay que mantenernos firmes y unidos. Tenemos sí. un, futuro, un futuro para todos. Y cuando decimos para todos, es para trabajadores y empresa, pero no a cualquier precio. Con unas condiciones salariales dignas y con un trato acorde al siglo XXI. Cada día somos más, y la comarca está con nosotros. Una comarca ya de, de por sí, pero que entre todos tenemos que sacarla adelante, teniendo un salario lindo. Mañana nos condenaremos a la excelentísima ministra de Trabajo y Economía, Economía Social, la señora Yolanda Díaz, los problemas que tenemos para llegar a un acuerdo en el convenio colectivo. Con una, una empresa. A ver, Con no una empresa. Bueno, no pasa. Con una empresa que ha tenido récord de beneficios en el año 2022 y que quiere que la gran mayoría de sus trabajadores tengan una pérdida de poder adquisitivo. Esperamos que el próximo lunes la dirección de la empresa dé un golpe de timón y nos presente una propuesta realista y que contribuya al fin del conflicto. Si no es así, nos seguirán teniendo en estas puertas de los centros de trabajo. compañeras, vecinos de nuestra ciudad, con el esfuerzo y la unidad de todos lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias por el apoyo que nos habéis dado. Entre todos lo vamos a conseguir. No, eh. ¿no? ¿A serio? I'm <laughs> not Merci à et ¡Ay, pequeña, sí! Vale, es muy fácil.